La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. Hoy en día, alrededor de 800 millones de personas pasan hambre. Una de cada nueve personas no está suficientemente alimentada y cada año mueren más de 3 millones de niños y niñas a causa de la malnutrición. Puede permitirse esto en un planeta en el que es posible producir lo suficiente como para alimentar a toda su población. El desperdicio de alimentos, las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua y el medio ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan hambre y pobreza, haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar sus medios de vida. Las posibilidades de acabar con el hambre en América Latina al 2030 resultan cada vez más esquivas, más aún en tiempos de pandemia, donde se ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria. Pero la Agenda 2030 no decae ante este panorama poco alentador y articula sus fuerzas a través del ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible, que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria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 Hoy lo analizamos junto a la doctora en biotecnología Miriam Valenzuela Ormeño, quien es investigadora postdoctoral del proyecto Anillo Gambio y del Centro de Biotecnología, doctor Daniela Alcalá-Lobit, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Miriam, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-2?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 El hambre ya existía en el mundo antes. Había más o menos 50, 48 por, um, millones de personas con hambre. Pero con COVID, uh, la estimación es que aumentará a, adicionalmente 132 millones de personas a nivel mundial. Y en Chile, se Chile se también, moriza. antes del crisis, existía 15,6 millones de personas de la población con una inseguridad alimentaria moderada o grave, y um, unos también severos, 3,8 por ciento severos, y estos números también van a aumentar. A propósito de lo mucho que falta por hacer en torno a este objetivo, la FAO advirtió que debido al impacto del COVID-19, América Latina no cumplirá el ODS-2 en 2030. De hecho, estima que se perderían aproximadamente 20 años de lucha contra el hambre. ¿Qué cree que se puede hacer para no llegar tan rezagados a esa fecha? Eh, sí, está bastante difícil eh, el panorama, pero yo pienso que si uno, si, si se pone bastante énfasis y se trabaja con todos los actores de, que están involucrados,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 Fruta chilena que, gracias a su calidad y sanidad, es conocida en los más diversos rincones del mundo. ¿Pero sabía que también son orgánicas? Si nos adentramos en las metas específicas del ODS-2, comienzan a salir a la luz conceptos que tienden a confundirse dentro de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y agricultura sostenible? La agricultura orgánica eh, es un sistema de producción ¿ya? que en Chile eh, tiene cierta legislación eh, para que se cumpla, que un cultivo realmente sea orgánico y que se basa principalmente eh, en la utilización ¿ya? De, ciert, de productos que no sean eh, pesticidas de origen sintético, ¿ya? que no es lo mismo que químico, ¿ya? porque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 ...o porque ahora también se enfrentan a nuevos problemas... ...y eh, no tienen las herramientas para eh, sobrellevar esa, esas nuevas problemáticas. Al interior de la región de Valparaíso, en la comuna de Cabildos... ...la sequía ya cumple una década, pero todos concuerdan... ...este año ha sido el peor. Los canales están secos, los tranques vacíos. Vivimos de la, de la agricultura...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 de daño al, al suelo entonces lo primero es eso hacer una buena planificación, o sea, hasta cuánto cuánto es capaz entre comillas de soportar un cierto territorio eh, eh, en una superficie de un, de, de un cultivo determinado ¿Ya? entonces quizás habría que ver o destinar cierta cantidad máxima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 que tienen efectivamente menores requerimientos de agua y que podrían tener un potencial como alimento que en este momento no son muy conocidas. ¿ya? Pero siempre están los eh, tanto gente antigua, digamos, como los pueblos originarios, ¿ya? tienen todo ese conocimiento que se puede eh, llevar al desarrollo de nuevos, nuevos cultivos, nuevos alimentos. ¿ya? En Chile, como que... Lo, lo que consumimos es bastante, eh, puede ser bastante reducido en, en tipos de cultivo y además en variedades. Eso debería aumentarse, aumentar la, la diversidad de cosas que se pueden cultivar. Buscar, como digo, nuevas alternativas de, de alimentos. También está el tema de la capacitación, ya que es súper importante. Eh, yo he visto en zonas.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 y eso lo tendrán que hacer los especialistas de posibilidades de reforestación en algunas zonas, ya también con especies, obviamente, que sean de bajo requerimiento de agua. Si pudiéramos proyectar escenarios en términos de desafíos científicos y técnicos a nivel nacional y local, ¿qué cree que se requiere en cuanto a la formación de capital humano para lograr las metas del ODS 2, hambre cero y agricultura sostenible, particularmente la que dice relación con la productividad agrícola y la resiliencia del sector al cambio climático. Lo principal creo que es difusión y capacitación. Eh, creo que debería hacerse mayor difusión de este tema de los objetivos de desarrollo sustentable y específicamente del objetivo hambre cero. Eh, incluso yo no, no había profundizado mucho en ese tema, y me parece que es muy importante darle mayor difusión a nivel general, eh, tanto en el área agrícola como eh, también a la, a la ciudadanía en general, porque el tema de la alimentación obviamente es que nos afecta a todos, y en el caso de, específicamente en el área agrícola, mayor capacitación, que eso también ya se ha nombrado, eh, anteriormente y en, en la nota, cierto, que se requiere mucho eh, traspaso de tecnología a los pequeños agricultores, que son como el corazón de este y como la esperanza, digamos, eh, para poder llegar a estos objetivos. Muchas gracias, Miriam Valenzuela, por conversar con nosotros. Agenda 2030 es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de quien les habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.